Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marian, por esta linda y maravillosa oportunidad de compartir este tema que realmente es muy necesario en estos momentos donde las situaciones nos llaman a cómo manejar nuestras emociones, a cómo afrontar los diversos retos que tenemos que vivir en, cada día en la vida, pero cómo esos retos los afrontamos eh, con sabiduría o los afrontamos desde la ignorancia. Porque al fin y al cabo es en estos momentos donde se nos muestra, donde nosotros eh, podemos demostrar la capacidad que tenemos de, de poder demostrarnos a nosotros mismos especialmente de cómo salir de las situaciones, de cómo afrontarlas, es en las situaciones, entre comillas, difíciles, que es donde nosotros vemos esa gran capacidad, la capacidad interna que tenemos. Entonces los voy a invitar a que por un momento nos sentemos, como Marian les dijo, de una forma cómoda, con la columna derecha, puede ser, lo importante es que estén muy cómodos. Y vamos lentamente, muy lentamente a respirar lento y profundo. Vamos a respirar lento y profundo. Y vamos a estirar los brazos porque esta hora a veces se le llama la hora de la pereza. ¿sí? Aquí en Ecuador son las 5 de la tarde, en allá creo que Costa Rica son las 4 de la tarde. Entonces imagínense ustedes donde el potasio baja, entonces necesitamos activar esa energía. Entonces vamos a respirar lento, tomamos aire y estiramos los brazos, estiremos los brazos y de nuevo botamos el aire lento. Otra vez, vamos a hacer el ejercicio tomando aire, tomamos aire como para activar la circulación, para activar las células, para activar la energía y podamos compartir este tema tan importante, Podemos estar muy despiertos. Y lo podamos vivir, lo podamos vivenciar y, y, y absorber lo necesario para poderlo trabajar con los demás. Entonces, tomo aire, estiro y suelto. Otra vez, tomo aire, estiro, reteniendo el aire, estiro. Puedo cerrar los ojos o con los ojos abiertos y suelto. Como silbando. Otra vez, tomo aire, estiro, retengo, estiro como si me estuviera despertando del sueño más hermoso y suelto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio de activar la energía flotando, flotando en las palmas de las manos. Ya sabemos que en las palmas de las manos tenemos diversas terminaciones nerviosas y que nosotros mismos nos podemos hacer un automasaje en las palmas de las manos, activando... Eh, diversos órganos como el cerebro, hígado, riñón, corazón, ya sabemos que la reflexología se basa en la reflexología, se basa en esta parte de activar de activar cada parte del cuerpo. Entonces vamos suavemente, vamos suavemente a flexi, friccionar, a frotar con las manos. Suavemente frotamos, con los dedos abiertos frotamos como si estuviéramos, en, yo soy de Colombia y en Colombia decimos como batir el chocolate, como batir, entonces vamos a batir el chocolate como si estuviéramos batiendo con las manos, vamos batiéndolo con los dedos abiertos y cuando yo cuente tres vamos a dar una palmada, una, dos y tres. Ok, vamos de nuevo batiendo, batiendo, batiendo como flotando, las palmas de las manos, lo froto, lo froto, y cuando cuento tres, damos una palmada: una, dos y tres. Ok, con los dedos abiertos. Otra vez, última vez. Froto, froto la yema de los dedos, eh, la palma de las manos. Perdón, froto, froto. Y cuando cuente tres, damos una palmada. Uno, dos y tres. Ok. De nuevo, tomo aire, estiro, estiro bien arriba y suelto. Ahora voy a también seguir activando la energía y voy a abrir y cerrar las manos puño y libero, tomo aire, retengo y tensiono todo el cuerpo, tensiono puños, tensiono cara, tensiono hombros, tensiono todo el pecho y suelto, boto aire. Otra vez, tomo aire, aprieto fuertemente, fuertemente y suelto. Por último, tomo aire, aprieto todo el cuerpo, puños, cara y suelto. ¿Ok? Estos ejercicios suaves que nos ayudan como a activar nuestra energía, como a disponer el cuerpo para que esté activo, las células activas, pero también la mente nos ayudan en todo momento a para que no caigamos en somnolencia, en pereza, para que estemos muy despiertos en este tema. Ok, eh, el tema que voy a compartir con ustedes de emociones atrapadas y rutas de escape tienen que ver con vivencias y experiencias que he tenido y cómo al utilizarlas me han ayudado a mí a poder manejar las situaciones con sabiduría. Porque hay que, ser, hay que ser sabio e inteligente para saber cómo podemos buscar los caminos, las rutas, para que las emociones no nos encarcelen, las emociones no nos bloqueen, las emociones de baja vibración no nos encarcelen, sino por el contrario, nosotros podamos aprovecharnos de ellas para utilizarlas y transformarlas en emociones y en una energía positiva. Para ello, eh, quiero contarles a ustedes primero tres casos, tres situaciones que he venido viviendo hace menos prácticamente de 10 días. Sí, situaciones. Una... En una empresa donde estoy trabajando el tema de las emociones atrapadas estas rutas de escape con unos trabajadores que hace poco pasaron por un incendio. sí, Y la empresa me pidió que por favor trabaje este tema con ellos porque ellos se bloquearon en el momento de tener que tomar una decisión correcta. Otra, con una persona que estoy atendiendo, que estoy trabajando con ella, ya que en este tiempo de confinamiento, eh, su esposo la abandonó. Y ella ha venido sufriendo mucho con esta situación. Y la otra situación es conmigo misma, que la pasé también con el robo de un dinero que me hicieron. Y, y eso me sirvió de experiencia también y lo quiero compartir con ustedes acerca del de tema este que estamos compartiendo. Resulta que eh, cuando nosotros trabajamos en, en estos temas que tiene que ver especialmente con esa energía interna que nosotros manejamos, podemos conocer mucho de los demás, podemos ver cómo se comportan los demás, podemos formarnos una idea de ellos pero realmente qué conocemos de nosotros mismos entonces vamos a hacer un viaje interno después de comentarles estos casos de un viaje interno para poderlas eh, entender mejor pero antes quiero irlos ubicando a ustedes con estas experiencias bueno el caso sucedió el primer caso con estos trabajadores sucedió en una empresa donde en un momento eh, por, eh, ciertos trabajadores estaban haciendo un trabajo de soldadura y de repente se dispara una chispa y empieza poco a poco el incendio. ¿Y qué pasó con ellos? Eh, la situación, aunque la empresa, aunque en un momento se, puso, se, puso, se pudo remediar que el incendio no se extendiera, a toda la empresa, sino que llegar hasta determinado sitio, eh, lo pudieron manejar. Pero resulta que la mayor parte de los trabajadores que conocían los protocolos, que se saben cómo manejar, el tema de los incendios y todo esto que se trabaja en las empresas, ellos, la mayor parte, emocionalmente actuaron desde una actitud de pánico. Entonces empezaron a correr y empezaron a pisotearse entre ellos, a pasar eh, por encima unos con otros, empezaron a buscar rutas que no eran. Bueno, en sí, entonces los managers, los administradores de la empresa se quedaron así. ¿Qué pasó con ellos? Emocionalmente actuaron de una forma como si no hubieran recibido nunca una orientación de cómo actuar en casos de incendio, o sea, se bloquearon totalmente. Entonces ya después, cuando yo estuve con ellos, en un momento compartiendo en un grupo de siete trabajadores, estuve compartiendo con ellos, cuando yo llegué a la sala donde ellos estaban, esto fue esta semana que estuve con ellos, ayer estuve con ellos, eh, yo... Los, les observé la postura a ellos y veía que estaban con la, con la mirada mirando hacia el piso, su autoestima estaba baja, eh, les sent, sentí una energía tensa, el cuerpo de ellos estaba tenso. Entonces pude compartir con ellos unos momentos y eh, observé, ellos casi no hablaban, estaban como bloqueados, porque la empresa dijo, no los vamos a recibir si no se les hace una evaluación psicológica para ver si ellos sí son capaces de manejar esta situación. Entonces ellos estaban asustados y a la vez estaban preocupados por si iban a perder su trabajo. Entonces lo que yo hice con ellos es después de compartir con ellos un momento, a cada uno de ellos, les di una hoja de papel y les dije que les dije que íbamos a hacer un viaje interior y que en ese viaje interior íbamos a identificar cuáles son los visitantes o los huéspedes que más frecuentemente han estado visitándolos a ellos internamente. O sea, ¿cuáles pensamientos, cuáles emociones, cuáles sentimientos han estado más tocando la puerta en ellos? Durante todo este tiempo de confinamiento, ¿cuáles ellos han detectado que son esos visitantes más recurrentes, más frecuentes? Entonces lo que hice es que les dije que a medida de que ellos pensaban en cuál ha sido esa emoción o ese visitante, ellos hicieran con la hoja lo que quisieran. ¿sí? Les dije que si querían se cerraban los ojos o los ojos abiertos como ellos quisieran estar. Pero ¿qué sucedió? Yo noté todos tenían los ojos cerrados, tenían el papel, yo no les dije qué hicieran con el papel, simplemente que lo tuvieran ahí y que cuando ellos vieran ese visitante en forma de emoción, ellos hicieran con la hoja lo que quisieran, les di esa libertad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Noté que ellos empezaron, cuando ellos detectaron cuál era ese visitante que más, Recurrente estaba en ellos. Noté que empezaron a arrugar la hoja, poco a poco. La empezaron a arrugar y la iban arrugando y a medida que la iban arrugando, sentí que en la cara de ellos, eh, pude percibir que en la cara de ellos había, eh, eh, empezó a cambiar el semblante, el rostro. Entonces ellos empezaron a arrugar y empecé a sentir que arrugaban el, el el seño, que empezaban a fruncir, sentí que empezaban fuertemente a como irla arrugando, pero sentí que una energía ahí, ellos estaban poniendo en esto, y ellos empezaban eh, como, como, como a querer, como a manifestar, empezaron a, a aflojar, y lo aflojaban a nivel físico, pero no hablaban. Entonces ya, como otra etapa les dije, de a uno en uno, van a ir expresando lo que ese huésped o visitante les está diciendo en este momento, de a uno en uno. Es decir, es el primero hablaba, pero que a medida que el que primero hablaba, los demás también iban a seguir arrugando, arrugando, arrugando la hoja, arrugando la hoja y la iban arrugando, como ellos sintieran. Entonces, fue bien interesante porque... El, lo que ellos hablaban, lo que ellos expresaban cuando, cuando les pedí que dijeran lo que, lo que esa emoción les decía, eran estos, estos temas, voy a decirles algunos. Por ejemplo, algunos decían, y iba, iba, a ir apret, iba apretando la pelota, la, el papel que lo había convertido en una pelotica, iba diciendo, tengo tanta rabia. Tengo tanta, pero tanta rabia y decía así, porque me comparan con otros y dicen que otros son mejor que yo. Estoy muy enojado, pero fuertemente enojado y seguía diciendo que estaba muy enojado porque lo comparaban con otros y seguía, y seguía, y seguía apretando y apretando y cambiaba de mano ese papel en forma de pelotica y seguía expresando. Ya luego el segundo continuaba y los otros debían también seguir arrogando el papel. Entonces el segundo decía, estoy tan angustiado porque me llegaron las planillas para pagar y no sé cómo voy a pagar porque no tengo el dinero, eh, no he podido generar dinero. Y no sé si me van a echar. Entonces estoy tan preocupado, estoy tan nervioso, estoy tan lleno de miedo. Y entonces a medida que él hablaba, los demás también, era como si estuvieran sintiendo esa emoción y también iban a, arrugando, o sea, se identificaban también con lo que dijo el primero y con lo que dijo el segundo. Bueno, ya luego íbamos así. Otro dijo, me siento tan triste, me siento tan... ...tan acabado, siento que mi mundo se cerró, siento que estoy pasando por un túnel sin salida, no veo luz en mi vida, llego a mi casa, mi esposa siempre me está reclamando, mi esposa siempre está diciendo lo malo que he sido, mi esposa eh, eh, no ve nada bueno en mí y para acabar de ajustar los niños hacen tanto ruido en la casa y entonces mi casa es un infierno, he pensado en suicidarme, he empezado, quiero que, la, que me trague la tierra, pero realmente me siento tan triste, y seguía. Y todos seguían arrugando, y seguían arrugando, y seguían arrugando la hoja. Entonces, otro también después fue interesante, porque otro eh, ya luego, Empezaron a decir, otro decía, es que yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo a la muerte. He visto como muchos eh, familiares, he visto como muchas personas han perdido a seres queridos, entonces me da el favor a la muerte, no sé qué va a pasar. Eh, no sé si voy a perder a, a alguno de mis hijos o a mis padres o a mis hermanos y yo mismo tengo mucho miedo, esta enfermedad, esta pandemia, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, pero tengo mucho miedo y seguía, y seguía apretando la pelotica que habían convertido en pelota, en, en, el papel en esto. Ya después de que ya habían pasado todos y todos expresaban diversas emociones que en realidad era ese huésped interno que ellos habían estado cultivando y lo tenían ahí guardado, después de que yo observé ellos cómo seguían arrugando el papel y lo seguían arrugando, sentí que el, el, físicamente ellos ya habían estado ya... Su postura corporal había cambiado, ya los veía un poco más sueltos, como más relajados. Entonces yo les dije ahora que cogieran esta pelotica, que ellos, esa emoción que ellos habían encapsulado, esa emoción que en un momento los tenía a ellos atrapados tan fuerte, pero que ellos la habían convertido en esta pelotica, les dije que se hicieran un automasaje de esta forma es una pelotica que queda como con unos salidas, ¿sí? Entonces cuando tú le haces así, como que te hinca, como que te, te, te, te golpea, ¿sí? En, la yema de los, en las palmas de las manos. Entonces yo les dije que con esta pelotica se hicieran un automasaje, un automasaje en la palma de las manos y que observaran cómo esa emoción, podía servir como una fuente de masaje. Que empezáramos a hacernos masajes en los dedos, aquí, en la yema de los dedos, en la palma de las manos, que apretáramos, que si esa energía siguiera, que la, empezara, que la empezáramos eh, a reducir y la empezáramos a llevar de esta forma. Entonces, ¿qué sentí? La intensidad de esa energía pesada que ellos estaba fue disminuyendo, disminuyendo. Ya estaban más tranquilos, ya estaban, ya el ambiente como bloqueado. Ya los vi a ellos más suelto, ya está el rostro un poco, ya ellos sonreían más. Entonces a medida que ellos ya tenían la pelotica, yo les dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a Ir abriendo suavemente esta pelotita, pero a medida que la van a ir abriendo, vamos a respirar lento y profundo, sin cuestionar nada. Simplemente vamos a ir abriéndola lentamente y van a ir respirando lento y profundo sin romperla, sin romperla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos la fueron abriendo, cerraron los ojos, empezaron a respirar lento, empezaron a respirar profundo, fueron abriendo poco a poco, fueron abriendo la hoja, respirando lento y profundo, muy lento y muy profundo. Iban respirando y suavemente fueron abriendo la hoja. Entonces ya luego les pedí que observaran esa hoja, que ¿qué había ocurrido? Entonces obviamente la hoja ellos vieron, no la rompieron, la lograron mantener intacta, es decir, en que no se rompió, pero obvio quedó arrugada. Entonces yo les dije a ellos que observaran qué había pasado con esa hoja cuando ellos plasmaron esa emoción en la hoja. Entonces ellos dijeron, pues, eh, está arrugada, quedó muy arrugada. Entonces yo les dije, eh, se perdió la esencia de la hoja. Entonces ellos dijeron, no, sigue siendo simplemente que tiene muchas líneas, está muy arrugada. Entonces yo les dije, ¿en esa hoja qué puedo hacer? ¿En esa hoja puedo escribir? Y ellos dijeron, sí, yo puedo seguir escribiendo en esa hoja. Les dije, en esa hoja ustedes pueden dibujar, ¿sí? Puedo dibujar en esa, con esa hoja. Ustedes con esta hoja pueden hacer un avión o un barco o lo que quieran hacer, ¿sí? Podemos con esta hoja hacer un barco, un avión, hacer un dibujo, escribir, lo que quiera. Entonces les dije, entonces, ¿qué significa? Que la hoja... La esencia de la hoja sigue existiendo. Simplemente que la hoja pasó por un proceso, pero sigue ahí. Entonces les dije, ¿cómo podemos comparar eso con nuestra vida? Entonces ellos dijeron, ah, significa que nosotros estamos ahí, existimos, y que simplemente todas esas arrugas son las experiencias por las cuales hemos estado viviendo por mucho tiempo. Y les dije, perfectamente, perfectamente. La esencia de lo que somos no se ha perdido, simplemente ha ganado más experiencia para saber cómo tenemos que vivir, porque en la vida no nacimos aprendidos, la vida es de aprendizajes constantemente y a través de las emociones y a través de lo, las emociones que vienen de los pensamientos podemos, podemos hacer de esas emociones, convertirlas en algo positivo. Bueno, ya luego les hice, eh, les dije que en esa hoja escribieran todo lo bueno y las cosas positivas que ellos recuerden que han hecho en su vida. ¿Sí? Algo bueno que ellos hayan hecho en su vida. Algo que en algún momento ellos hayan podido sortear en su vida, donde ellos hayan tenido valentía. Y ellos empezaron a escribir, a escribir las cosas buenas que ellos han hecho en su vida, que han logrado sortear. Las compartimos y ¿qué pasó? Después de eso hubo en ellos un, una sonrisa, algo diferente cambió. O sea, tenían más autoestima, tenían más alegría, sentían que algo en ellos era diferente. Entonces, ese fue el primer caso. El segundo caso que les comparto es de una señora que eh, quería mucho a su esposo, pero él eh, hace un tiempo, hace ya como unos tres meses, le pidió que se separaran, que él ya se quería ir. Ella tenía mucho apego y mucho amor hacia él, entonces le dolió muchísimo porque tenían una relación de más de ocho años. Entonces ella me llamaba y ella lloraba con tanta angustia, con tanta angustia porque él la había abandonado, porque él se fue cuando ella más lo necesitaba. Entonces yo le pedí que, que tuviera una tela, cualquier tipo de tela, así como esta que yo tengo. Y le dije que cogiera esa tela y que me fuera hablando todo lo que ella sentía, esa emoción. ¿Cuál visitante la estaba visitando en este momento? Y me dijo la frustración y la ira. Estoy con tanta ira y empezó a llorar. Entonces yo le dije que cogiera la tela. Ella ya me había hablado antes, pero en este momento quise hacer la comparación con la tela. En el primer caso, como ustedes vieron, yo hice con el papel. En este segundo caso lo, lo hice con la tela, con esta persona. Entonces yo le dije que cogiera la tela y que a medida de que ella me iba expresando lo que ese visitante o esa emoción le decía, lo iba a expresar con la tela como ella quisiera, que cogiera la tela y la manipulara como ella quisiera a medida que me contaba esa emoción. Entonces, ¿qué pasó? Empezó ella llorando a decirme que es que estaba... Tan, que, que estaba tan, tan enojada, estaba tan, eh, tan con su auto, auto, autoestima baja, se sentía ridiculizada, se sentía desvalorada, que ella era una tonta, que ella era una ridícula, que ella era una fracasada, una ingenua, que realmente... Ella era lo peor, que cómo era posible que se haya tenido que casar con un hombre que no la valoró, que no la respetó, que ella le dio tanto, que ella estuvo tan pendiente de él, que ella lo valoró tanto, pero que esa persona la abandonó. Entonces ella me repetía que ella era ridícula, que ella era tonta y a medida que lo decía, que lo decía, que lo decía, que lo decía, lloraba, lloraba, pero sentí que con la tela... Ella cogía la tela, la abría, la estiraba, la apretaba, la llevaba, lloraba, y en un momento ya después se fue calmando, poco a poco, fue calmando. Pero quiero hacer esta comparación cuando en otro momento ella me decía lo mismo, pero no tenía nada a la mano, yo no le había dicho que coja una tela, un papel, nada, Sino que simplemente ella me decía, es que tengo rabia en otro momento. Me decía, tengo tanta rabia, soy una tonta, soy una ridícula, ¿por qué tal cosa? O sea, todo lo que ese visitante interno, esa emoción le decía, ella me lo decía, me lo dijo. Recuerdo que esa vez, ella en ese llanto y en esa crisis duró más de una hora, diciéndome, diciéndome, diciéndome, diciéndome. Esta vez, al coger la tela y plasmar también esa emoción en la tela, yo conté en mi tele, bien en mi reloj y aproximadamente duró 35 minutos, menos de la hora. Más rápido se fue calmando, más rápido, ¿sí? Tuvo algo en que plasmar esa emoción, esa energía, tuvo algo en que ponerla, ¿sí? Entonces ya después que se fue calmando, le dije que fuera respirando lento, profundo, y que fuera manipulando la tela cuando ya se fue calmando. Entonces ella misma empezó a abrir la tela, la empezó a tratar con suavidad a la tela, empezó a abrirla, respirando lento, profundo, y ella misma ya no arrugaba la tela, sino que ya la abría, como que la planchaba, ¿sí? Entonces sentí que ya la emoción, esa intensidad, esa carga, ya había disminuido, y estaba pasando por una fase de calma. A medida que iba respirando más lento, profundo, y empezó con la tela más suave, a tratar la tela con más suavidad, más suavidad, ya luego le pedí que por un momento cerrara los ojos y empezara a visualizar dentro de ella momentos en su vida en los cuales, ella había hecho cosas en su vida que habían sido asertivas, que recordara situaciones en la vida donde ella había sido valorada, tanto por ella misma como por otras personas, ¿sí? Entonces ya después el rostro de ella cambió, le vi una sonrisa en el rostro, entonces después me expresó, que sí, que había recordado que ella había ayudado a sus hermanos, porque ella era la mayor de su casa, que había ayudado a sus hermanos, pero que ya después sus hermanos, sus hijos, le habían, la, la trataban con tanto respeto, con cariño, la valoraban. Entonces, esa emoción que la tenía atrapada a ella, ya después la emoción fue perdiendo fuerza y ella empezó a recobrar algo más de autoestima, a empezar a enfocarse en lo bueno que ella había sido. Notemos que el primer caso que hice fue con papel. El segundo caso que hice con esta persona fue con la tela. Les voy a contar el tercer caso, que es un caso que me ocurrió a mí. Un caso especial que me ocurrió la semana pasada, ¿sí? Y resulta que eh, hace más o menos como unos 15 días, una persona me estaba comentando una situación difícil en su vida. Me estaba diciendo que la, que la situación económica, el dinero ya no le alcanzaba, que ya no podía comprar lo que compraba. Entonces yo escuchaba a esta persona y yo recuerdo, ah, yo le dije a, a esta persona que cogiera Papel y lápiz o pluma o lapicero o colores, lo que quisiera y que a medida de que me iba contando su situación empezara a, a escribir lo que quisiera mientras me contaba que su situación económica era mala, que ya el dinero no le alcanzaba, que no sabía qué iba a hacer. Entonces esa persona empezaba, empezaba, empezaba a hacer lo que quisiera. Yo no le pregunté, hace esto, dibuja esto, no. Simplemente lo que fluyera en esa persona. Pero ¿qué hice yo? Yo tenía eh, una hoja y un lapicero en mí y empecé, en la medida que se todo lo malo que ocurría, yo empecé a convertir en esa situación en un dibujo de esa persona, lo convertí en un dibujo. Entonces me imaginé a esa persona, eh, y empecé a dibujar un paisaje hermoso en mí, o sea... Lo plasmé y empecé a dibujar un paisaje hermoso. Empecé a ver a esa persona caminando por un paisaje hermoso, tranquilo. Empecé a ver que todo le fluía. Empecé a ver que la situación de esa persona se iba mejorando. Sí, como que yo proyectando una energía positiva en lo que esa persona me iba diciendo y a la vez. Yo proyectaba para que esa energía de esa persona, yo la estaba convirtiendo en algo positivo. Hice este ejercicio. Bueno, después de, de que la persona me terminó de decir, me mostró su dibujo y su dibujo fue un torbellino, sí, como un huracán, como un huracán donde la persona estaba envuelta en las peores circunstancias. Ya después yo le comenté y mira, yo le dije, mira el dibujo que yo hice, acerca de la situación que tú me comentaste. Tú me muestras un torbellino, un caos, y yo te muestro un hermoso paisaje y te veo saliendo de la situación, te veo tranquilo, te veo que todo va a fluir bien, que en unos días tu situación va a mejorar y que tú te vas a visualizar en eso. Pues, ¿qué pasó? En la semana pasada yo tuve que ir a retirar dinero para... Pagar mis gastos. Pero resulta que al pasar la tarjeta, se, me salía que la clave estaba bloqueada. Yo, pero ¿cómo va a estar bloqueada? Yo no la he bloqueado. Y de nuevo intenté, intenté y decía bloqueada. Entonces ya después llamé al banco y les comenté la situación. Entonces en el banco me dijeron eh, que el saldo que yo tenía era Nada pero yo tenía algo de dinero, o sea, tenía para pagar todos los gastos, el arriendo, tenía para la comida, para pagar las planillas, tenía eso y algo más. Y yo dije, pero ¿cómo así que no tengo nada? Entonces, en la medida que ellos me dijeron, me decían, es que usted hizo una transacción, a dos cuentas, y me hablaron de dos personas que yo no conocía, yo, yo no conozco a estas personas, y hasta me dijeron en el banco, es que usted a través de este correo, lee tal cosa, y yo decía, pero es que ese no es mi correo, entonces a medida de que ellos, el banco me fue diciendo, ah, entonces hubo un fraude, le robaron. Pero mi situación fue de calma, yo dije, ah, mientras yo... Mientras ellos me decían que me habían robado el dinero, que había habido un fraude, yo dentro de mí dije, bueno, vamos a ver qué pasa, creo que lo voy a recuperar, pensaba, ah, lo, yo, yo, lo voy a recuperar, a ah, ese dinero yo sé que lo voy a recuperar, conservé la calma de una forma natural y les dije, y, y les dije, y mientras ellos me decían del fraude de eso, yo sentí, yo decía, pero ¿por qué no me altero? Estoy tranquila, estoy serena. Y lo único que yo les dije fue, ah, no, yo confío, yo sé que ustedes me devuelven el dinero, ¿verdad? Entonces ella, ellos me, entonces el, el asesor me dijo, espera, yo te pongo con la parte de, ay, con, con de reclamos, no sé qué, me pusieron ahí, entonces me pasaban, me pasaban el uno al otro, me pasaban a eso, pero yo yo sentía, yo decía, bueno, y si no recupero, bueno, ya no, porque pues ya, la vida continúa, pero sí lo voy a recuperar, pero acepté, fluí, pero también confié. ¿Qué pasó? Después, después, eh... Eh, vino la persona del banco y me dijo, sí, sí, el dinero lo vamos a depositar, usted va a recuperar el dinero y todo eso. Y yo, ah, bueno, sí, yo confío, me dijo, me dieron ahí un código y todo eso. Pero lo gracioso es que ya después recibo un correo del banco, porque cambiamos todos los datos, la clave, todo, todo se cambió, el usuario, todo. Entonces yo luego me llega un correo del banco y me dice, por su actitud como tranquila o noble, por su forma de comportarse, el banco le va a regalar 200 mil más a su cuenta, o sea 200 mil pesos, es un banco de, en Colombia, donde tengo mi cuenta, donde usted va a recibir 200 mil pesos más como un regalo que el banco le da por su actitud tranquila, aparte del dinero que se le va a devolver. Yo, mira qué cosa tan graciosa, ¿sí? Pasó esa situación para yo recibir algo más del dinero. ¿A qué me llevó a entender eso a mí? Me llevó a entender que cuando nosotros aprendemos a mantener la calma y a mantener, a trabajar las emociones que van viniendo dentro de nosotros, a convertirlas en fortalezas para nosotros vemos caminos y soluciones e infinitas posibilidades que se abren a nuestra disposición y que esas situaciones no pueden no tienen el poder para quitarnos ni la paz ni la felicidad entonces empecé a recordar que por mucho tiempo yo he venido meditando muchos años he venido trabajando por más de 20, 20, por 26 años he venido trabajando la meditación Raja Yoga, que enseñan en Brahma Kumaris, y que esas, esas prácticas de meditación, aparte del trabajar con la gente y buscar también rutas de, de escape, que dentro de la mejor ruta de escape está la meditación, eh, me sirvió y me ha servido para manejar las emociones, en situaciones que de repente, de repente vienen para que las manejemos. Entonces me di cuenta, a ver, ¿quién es el que me va a encapsular a mí? ¿La emoción o yo soy el que voy a manejar la situación? Entonces ahí es cuando vamos a ver lo que son las emociones atrapadas. En las emociones atrapadas me gusta poner mucho un ejemplo interesante, entre el amo y el esclavo. Cuando la emoción me atrapa y me enseguece, es cuando el amo, que soy yo, la energía, la vida, el ser, eh, se deja encapsular, o sea, está débil, ha perdido fuerza, se deja encapsular o queda esclavo de determinada emoción que ya enseguida vamos a ver qué son. Y cuando las emociones y cuando la energía está débil, entonces esa emoción nos atrapa. Pero cuando el ser, que soy yo, se fortalece, se alimenta de una forma positiva, interna, externamente, entonces aprende a que las emociones no lo esclavizan, sino que la emoción forma parte del día a día en su vida, no como una amenaza sino como una forma de ayudarlo a crecer porque maneja las situaciones de forma correcta. Entonces, ¿qué son en realidad las emociones? Las emociones atrapadas son esa energía interna de baja vibración que yo he estado acumulando en mí. Cuando digo yo, yo he estado acumulando es porque es esa energía interna que es mía, no viene de afuera, soy yo el que la he estado liberando. Y también la he estado, a, la he estado alimentando cuando he tenido que afrontar una diversa situación en la vida y no he adoptado una actitud correcta. Entonces esas emociones quedan como encapsuladas dentro de mí, internamente, pero también en las células del cuerpo. Y cuando esas emociones son de baja vibración, eh, me van a generar un malestar interno, tristeza, angustia, miedos, iras. Y también en el cuerpo se manifiestan a través de diversas enfermedades, entonces baja hace que el sistema inmunológico baje, entonces muy fácilmente somos propensos, a caer en, en enfermedades, porque esa energía está martirizando. Entonces, cualquier situación que viene, como el ser, no está fortalecido, la vemos como una situación grave, como una situación difícil, que nos quita la paz, que nos quita la felicidad. Por ejemplo, el duelo. Cuando vemos que alguien, un ser querido, ya se ha ido, ya ha partido, entonces nosotros lo vemos como una situación terrible. Entonces empezamos a sentir soledad, empezamos a sentir tristeza cuando el ser se deja invadir por esos habitantes o pensamientos de por qué se fue esa persona, por qué me ocurrió a mí, eh, yo necesitaba tanto a esa persona y empiezo a generar pensamientos y emociones de tristeza con base en eso. Entonces, eh, cierro esa posibilidad de entender que la muerte a todos nos llega, la muerte física, pero que el ser, la vida, que soy yo nunca muero, ¿sí? Pero cuando la emoción me invade, entonces empiezo a ver todo negro, empiezo a generar pensamientos y situaciones de tristeza con base a la muerte, eh, con base a personas que... Que, que, que familiares han partido, entonces no sé manejar el tema del duelo. Otra situación es las enfermedades, si el ser, que soy yo, estoy débil, ante cualquier enfermedad voy a formar un pánico, entonces una gripe que tengo, ya tengo el COVID-19 y me imagino que ya mis pulmones se han enfermado y ya me, me, me imagino en cuidados intensivos, entonces el pánico, me invade, porque esa emoción es como una sombra que yo he ido alimentando, alimentando porque no la he trabajado con la actitud correcta, con la actitud sabia, con la que debería trabajar, ¿sí? Puedo empezar a tener una gripa y decir, es una gripa, es un virus que va viniendo, a ver qué cuidados voy a tener, pero mantengo la calma. Cuando el ser se va a ...se rebustece a través del diálogo interno positivo consigo mismo, pues ante la enfermedad que, que viene, la puede manejar de forma sabia. Y nos hemos dado cuenta que muchas personas realmente, realmente se enferman más es por el miedo y por esa invasión de pensamientos inútiles y negativos que crean y que empiezan a afectar las células del cuerpo... También hay muchas personas que se han sanado de enfermedades graves sin tener que pasar por hospitales con una actitud positiva y correcta. ¿Por qué? Porque su ser se, ha, se, ha rebust, eh, se rebustece a través del diálogo interno positivo, con la meditación, con buenos pensamientos que vamos a, poder, a después poder compartir. También de pronto cuando tenemos situaciones económicas, Empezamos a decir, es que ya la situación económica está muy fuerte, está, ¿cómo manejo esa situación? ¿Qué difícil está esa situación? Y empiezo a generar mucho miedo con esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Las situaciones se, se van limitando y empiezo a caer también en una emoción muy negativa. Pero cuando el ser se rebustece, empiezo a decir, ok, vamos a ver cómo empiezo a administrar mejor el dinero. Empiezo a darme cuenta que alimentos son los necesarios que debo empezar a consumir, empiezo a ver que hay cosas que no necesito gastar en, y empiezo a manejar mejor la economía. O sea, empiezo a ver otras posibilidades, empiezo a administrar mejor mi vida con buenos hábitos. Y también en la interacción con otros, cuando las emociones son las que me manejan, veo a otros como amenazantes, como situaciones difíciles, terribles, no soporto a esta persona, claro, en este confinamiento eh, muchos han tenido que convivir con otras personas, con su esposo, con su esposa, con su madre, con su hijo, con sus amigos, eh, con, con sus hijos, con un hermano. Y entonces en esa convivencia empezaron a conocerse más. Entonces esa batalla de emociones empiezan ahí. Cuando el ser no está eh, fortalecido en sí mismo a través del diálogo interno, entonces, ¿qué pasa? Empieza esa guerra, esa violencia, ese ego de sentir que el otro te ofendió o sentirte ofendido o tú ofendes a otro porque olvidaste que el ser eres tú y que los visitantes son esas emociones a las cuales tú eres el que los debes de manejar. Pero los visitantes, esas emociones me empezaron a invadir, y entonces empezó ira, resentimiento, odio, y la comunicación con otros se convirtió en una comunicación violenta, porque el ser perdió esa fuerza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entenderlo mejor? ¿Cómo entender esta parte de las emociones? Para que luego en la meditación que vamos a hacer, lo vamos a hacer con el material que les pedimos, ya sea con la hoja, ya sea con la tela, o también con, un, con el plumafón, también con un plumafón podemos trabajar la emoción o también con la plastilina, como ustedes quieran, que luego vamos a hacer la meditación con base en eso. Entonces vamos a entender esta parte de esas emociones atrapadas y esas rutas de escape. Imagínense ustedes, eh, y lo voy a hacer en comparación, como en una casa. Imagínense ustedes en una casa, en una casa está el dueño, que es el que habita la casa. Y en esa casa está la puerta de entrada, ¿verdad? Está el timbre. En una casa está la sala de recibos. Y también en esa casa está la puerta de salida. ¿Ok? Pues vamos a imaginar ese símbolo de la casa en nosotros mismos, en mi casa interna. Entonces, en mi casa interna, ¿quién está? ¿Quién es el que siempre, siempre está? El dueño. Ese dueño es ese ser, es esa alma, ese ser divino que yo soy, ese ser que nunca muere, ese ser que es eterno. Es ese ser que afronta, que debe, que afronta, vive en el mundo para vivir experiencias pero es el mismo el que las debe de manejar. Pero miremos cómo puede venir determinada situación, cómo puede venir determinada emoción y cómo si ese ser no está cultivado va a manejar en un determinado, una determinada emoción, como el miedo, cómo entra. Y cómo si él está fortalecido, más bien lo vamos a trabajar, si él está fortalecido ¿Cómo puede transformar esa emoción llevándola hasta la puerta de salida que conduce al jardín y convirtiéndola en una fortaleza? Entonces, les voy a pedir de que cada uno coja su hoja, ¿sí? Puede coger su hoja o su tela, ¿sí? O su plastilina o si tienen un plumafón. También lo pueden coger cualquiera, cualquiera de estos lo puede tener. Entonces, para trabajar la emoción, si ustedes sienten que en algún momento necesitan liberar alguna emoción de forma física o que necesitan ayudarle a liberar a otro en forma física, como pasa en las personas que yo atiendo, en las personas con las que he venido trabajando durante también tiempo, siento que a través de la parte física necesitamos liberar energía, necesitamos como que ayudar a bajar ese nivel de intensidad. Si sienten que ustedes lo, lo necesitan o para otros, entonces los invito a que hagamos esta experiencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entender que en esta casa interna, como les dije, es el ser, es esa vida, el alma que soy yo. Tengo que entender varios aspectos para poderlo trabajar como ruta de escape. Primero, que la emoción va a venir y que las emociones no siempre son constantes, vienen de diversas formas, ¿sí? como los pensamientos son ondas en un lago, las emociones esas son esas energías que fluyen, como las olas del mar. A veces vienen de una forma, a veces vienen de otras, vienen y se van, pero nosotros somos el que vemos cómo cogemos esa ola, cómo la transformamos. Entonces, miremos por ejemplo una emoción, viene el miedo. ¿Qué pasa? Si viene una emoción a tu vida y toca el timbre, tú, el amo, el ser, toca, y tú abres la puerta, esa emoción timbra y dice, ring o tun, tun, toca, y tú ves esa emoción, el miedo, y dices, ay no, no, no, no. Y ese eh, dices, ahí viene el miedo. Eh, y ese miedo se manifiesta, por ejemplo, en forma de muerte, y tú dices, ay no, qué miedo, tengo mucho miedo de afrontar la muerte. Eh, no, no, no quiero, no quiero ver, esto, no quiero trabajar esa emoción. ¿Qué pasa? Tú le cierras la puerta, esa emoción va a venir de nuevo a ti, va a tocarte de nuevo y tocar una y otra y otra y otra vez para que tú la escuches. Entonces es importante, necesario entender que necesitamos aceptar, esa emoción está, le abro la puerta cuando toca el timbre, ok, la observo, ¿sí?, Ahí está, ahí está esa emoción que me quiere decir algo, la escucho. Voy a escuchar qué me va a decir, por ejemplo, la emoción de miedo, que es ahora lo que más está invadiendo a la gente con respecto a la muerte. Hay mucho pánico por la muerte. Entonces yo lo voy a hacer con el plumafón, ustedes lo pueden hacer con la hoja si quieren, ¿ok? Entonces vamos a escuchar esa emoción, de pronto cada uno puede cerrar sus ojos y escuchar cómo la emoción a través del miedo puede venir a usted y en algún momento te puede decir, te puedes imaginar o puedes imaginarte cómo sería esa emoción en otra persona si no la tienes, cómo sería en otra persona que en estos momentos está escuchando muertes, muertes, muertes en todo tiempo. ¿sí? Entonces yo la voy a hablar como si la emoción o ese habitante o ese... O este, te está visitando y te está diciendo. Y a medida que la vas escuchando, tú vas manipulando esa hoja, la puedes ir arrugando. Yo lo voy a hacer con el plumafón y la voy a hablar y la voy a expresar. Entonces esa emoción me está diciendo, es que qué miedo, mira tanta gente que está muriendo. No sé si ya más tarde o mañana... Eh, yo seré el que me va, voy, voy a enfrentar esa situación y si se va tal persona de mi, de mi vida y si tal persona le encuentran que está infectada, tengo tanto pánico por esto y tanta situación y entonces yo empiezo a arrugar y arrugar y ese visitante me viene a decir muchas cosas. Ustedes pueden escucharlo, pueden escuchar. ¿Qué le está diciendo? Y usted empieza y arruga, y arruga, y arruga, y arruga esa emoción, la arruga. Ya sea en la tela, va arrugando si es que tiene la tela, como la quiera manipular, o en la hoja, como usted la quiera manejar. Ok, muy bien. Ahora después de escucharla por un tiempo y que usted la ha manipulado y la ha reflejado en, en su mano, al cerrar, a abrirla, al pasarla de mano en mano, esa energía, usted la escuchó a esa emoción y sintió de que al arrugarla esa emoción, fue quedando como encapsulada esa emoción que venía a mostrarte grandes cosas, esa sombra, llamémosla también la sombra. Ahora usted la va a invitar a esa emoción por un momento, si ya tiene la hoja y si esa hoja la hizo usted como en papel, le quedó así en esta pelotita. Vamos a hacerla y la vamos a convertir en un medio de relajación para mí. O si la hizo en la tela lo puede ir haciendo como estirando la tela, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar un diálogo con usted mismo. Internamente va a coger esa, esa pelotica, esa hoja, y le va a hacer un automasaje. Nos vamos a hacer un automasaje con la pelotica y vamos a ver lo agradable que se siente ese automasaje en la palma de las manos. O si en la tela... La va a ir abriendo como si la estuviera planchando, poco a poco, y va a comenzar un diálogo interno. Y en ese diálogo interno, usted va a visualizar una luz muy hermosa en el centro de su frente. Va a visualizar la luz más hermosa, la energía más hermosa, mientras usted se hace ese automasaje o mientras estira la tela, o mientras, si tiene el plumafón o tiene la plastilina, usted se va a ir haciendo un automasaje. Se puede ir haciendo un automasaje, va a visualizar esa luz interna. E internamente va a haber una luz que resplandece en el centro de su frente. Va a visualizar una luz hermosa, y va a comenzar con un diálogo interno donde usted a la emoción le va a decir, ok, por mucho tiempo a lo mejor he cultivado el miedo, por mucho tiempo a lo mejor he tenido miedo a la muerte, por mucho tiempo he venido escuchando situaciones que me llevan al miedo, pero ahora despierto en mí y sé que yo soy energía pura que yo nunca muero, que yo soy el alma eterna, que yo soy la vida, que las cosas externas vienen, pero también se van, que todo lo que se me ha dado es prestado, pero lo único que no se me puede quitar es la vida, porque siempre voy a existir, y esa vida soy yo, y esa vida es toda esa energía que yo tengo para vivir, donde yo genero pensamientos positivos, pensamientos de amor, pensamientos de paz y en donde yo sé que yo soy ese ser eterno, ese ser maravilloso. Y empiezo ese diálogo interno conmigo y observo que esa emoción quedó encapsulada, pero que la estoy utilizando en forma correcta. Ahora, luego de tener ese diálogo y observar en mí, observemos por un momento, entremos a ese silencio y de nuevo veamos esa luz hermosa. Veamos en el centro de nuestra frente una luz hermosa de paz. como una estrella que brilla, tranquila y serena, me doy cuenta que soy paz, yo nunca muero, yo soy eterna, Recojo toda esa energía a un punto en el centro de la frente. Y toda esa energía la recojo y la lleno de paz, de amor, de calma, como si fuera una luz hermosa que se esparce. Siento que hay otra energía hermosa que me baña de luz. Que me llena de seguridad. Que me dice, no hay nada que temer. La vida es eterna. Todas las situaciones vienen y pasan. Pero yo tengo el poder para generar pensamientos tranquilos pensamientos de paz, de luz y ante cualquier situación yo puedo conservar la calma la paz e incluso la felicidad siento una luz hermosa que me baña que me revitaliza imagino me imagino, de pronto, en un jardín hermoso. Imagino que aparece un hermoso jardín. El más hermoso. Veo flores de colores plantas, un sol hermoso que brilla un césped o hierba verde y siento que mi mente y mis emociones están en paz siento en mí una luz hermosa siento un sol de luz mágico una luz que me baña de amor, que baña todo mi jardín hermoso y lo convierte en el hermoso jardín donde cada flor esparce la fragancia del amor, cada flor esparce la fragancia de la ternura, cada flor esparce la fragancia de la compasión, del respeto, y siento que camino con seguridad en mi jardín interno. Hermoso. Todas esas emociones tristes de angustia las he invitado a que pasen a mi jardín y me ayuden como abono. Las coloco bajo tierra esas emociones, y las transformo en abono para la tierra, para que esa tierra se convierta en un espacio donde las semillas que cada vez que yo riego de pensamientos positivos, emociones de amor, con la actitud y sentimientos correctos, esparzo semillas, semillas de luz, de amor, de paz. Y esas emociones se han convertido en aliadas que sirven como abono de forma nutritiva para la tierra. Les pido que se conviertan en algo positivo. Y ayuden a embellecer mi jardín. Y noto que hasta las emociones y situaciones más difíciles fueron grandes oportunidades para yo crear un jardín hermoso en mi vida interna.